Hola, en este vídeo voy a explicar cuáles son los agentes físicos que han demostrado su efectividad para reducir y eliminar el dolor lumbar y cómo se aplican. Dentro de las terapias se han utilizado muchos tipos de agentes físicos, el ultrasonido, el calor, la estimulación eléctrica transcutánea, las corrientes interferenciales, el láser, las tracciones, para aliviar el dolor y mejorar la discapacidad en los pacientes con lumbalgia. Los agentes físicos que han demostrado la efectividad a corto y medio plazo por un lado es la acupuntura, tanto en el dolor lumbar agudo como en el crónico y por otro lado la estimulación eléctrica transcutánea, pero tanto el calor como el frío no mejoran el dolor lumbar. La terapia de láser tampoco ha demostrado tener evidencia clara para la mejora del dolor lumbar y la función, tanto en los estadios agudos como en los subagudos. Otros agentes físicos que no han demostrado ser superiores al placebo o al grupo control, tanto en la lumbargia aguda como en la crónica son el ultrasonido, las corrientes interferenciales, la diatermia, las fajas o las sortes lumbares, la tracción y por último el kinesiotaping, tanto para la mejora del dolor como la discapacidad. A continuación pasaré a describir el uso de un aparato de la estimulación eléctrica transcutánea para que pueda ser aplicado por el propio paciente, porque posibilita que se pueda poner continuamente durante todo el día y así no necesita que un profesional se lo tenga que aplicar ya que se ha demostrado que cuanto más tiempo se utilizan, mayores son los efectos y por eso los pacientes deben autoaplicárselo todo el tiempo que puedan, sobre todo en los estados agudos. El aparato se compone de una consola y por otro lado dos canales con las clavijas para insertar unos parches que se deben pegar a la piel. Esos parches tienen un adhesivo que tiene un contenido en agua para que la corriente pueda pasar a través de la piel del paciente más fácilmente. Para que podamos aplicar la estimulación eléctrica transcutánea debemos descubrir la zona del paciente donde queremos colocar los electrodos, que será la zona donde percibe el dolor. Se ha de aplicar en la zona un alcohol para poder limpiar la piel y que los electrodos puedan pegar más fácilmente. Y después se colocarán los electrodos en la, en la zona de la espalda donde perciba el dolor como mínimo a un centímetro de distancia si el dolor es solo lumbar, se colocarán en la zona lumbar y si el dolor es en la región lumbar y en el muslo, un electrodo irá colocado en la zona lumbar y el otro en el muslo. Una vez colocados los electrodos, procederemos a seleccionar los parámetros de frecuencia, amplitud de onda, tiempo y por último, la dosis de amperaje. Las frecuencias que debemos utilizar son de dos tipos, de 2 Hz y de 100 Hz. recomendación es que se utilicen las dos, porque cada una tiene unos efectos completamente diferentes. Con una amplitud de onda de 250 micros por segundo y una duración mínima de 20 minutos, ya que menos de 20 minutos no ha demostrado que tenga efectos positivos, por lo tanto el tiempo siempre será superior a 20 minutos. Entonces resumiendo, elegiremos primero por ejemplo 100 hercios a 250 micros por segundo y 20 minutos de duración. El último paso consiste en comenzar a administrar la dosis subiendo progresivamente el amperaje hasta que el paciente perciba la corriente. Hasta aquí esta breve explicación sobre los agentes físicos para la mejora del dolor lumbar. Espero que os haya sido útil.